Puedes disfrutar de WIPR desde cualquier parte del mundo. ¡Defienda! WIPR y los cantores de Bayabón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas noches, familia. Seguimos disfrutando de la Navidad desde nuestro estudio. ¡Qué belleza! Les saluda Shanira Blanco y estaré representando los sorteos del Wild Ball. Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y doble revancha de Lotería Electrónica para hoy viernes 9 de diciembre. Ya, mijito, 25 señores y luego despedimos el año. Seguro que sí. Los sorteos de hoy son certificados por nuestra auditora. Glendale Hernández de la firma, Aquino de Córdoba, Alparo Company, y supervisado por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el estudio. Yo le voy a hacer una pregunta. Ya usted tiene el boleto en su mano. Miren, ya mismo se juegan 580 mil dólares el AutoCash, que pueden ser tuyo sin anualidades al igual que la doble revancha que subió a 495 mil dólares señores bueno y el powerball para mañana sábado está está buenísimo 116 millones señores 116 millones que están esperando por ti importante que lo juegues con Powerplay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 y ahora está esta nueva forma de jugar y de ganar con el Wild Ball. Este es el bolo que te da, mira, esa oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo. Corre y pide el Wild Ball. Y precisamente pasamos con el Wild Ball de esta noche. Mucha suerte. Adelante. Y el Wild Ball es el número. Número 9. Número 9. Pasamos, familia, al pegados de esta noche. Mucha suerte. Adelante. Vamos a ver esos números del pegados en la noche de hoy. Primer número del pegados. ¡Anótalo! Número 1. Uno. uno. Siguiente número. El número 2. Número 2. Número ganador del pegados en la noche de hoy. Es el 1, 2, 12.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 818 pasamos al Pega 4 a usted le fascina el Pega 4, mucha suerte adelante primer número del Pega 4 es el número 0, 0 siguiente número el número 3 3 siguiente número del Pega 4 esta noche es el 1 señor el número 1 último número es el número 3 Es el número 3 Número ganador del Pega 4 En la noche de hoy Es el 0 3, 1, 3 0, 3 13 Ahora continuamos, mire, con el multiplicador Importante jugar ese multiplicador Que aumenta hasta 5 veces Esos premios menores Mucha suerte, adelante Vamos a ver es el multiplicador esta noche del viernes. Mucha suerte. Ahora sí. Y es el número 5. Es el número 5. Señores, ahora pasamos al sorteo de Loto Cash. Mucha suerte. Adelante. Esta oportunidad de ganar. Que te brinda Lotería Electrónica. Con Loto Cash. Primer número, el Loto. 29. 29. Segundo número. 2. 2. Tercer número. 33. 33. Cuarto número. 4. 4. Quinto número. 27. 27. Pasamos al Bolo Cash. De Loto Y es el número 10 Número 10 Números ganadores en Loto Cash Esta noche son 29, 2, 33, 4, 27 Y Bolo Cash, número 10 Finalizamos señores con la doble revancha Mucha suerte, adelante Esta segunda, segunda oportunidad de ganar que te brinda lotería electrónica con doble revancha primer número en revancha 18 18, segundo número 5 5, tercer número 8, 8 cuarto número 31 31 quinto número 23 23 Pasamos al Bolo Cash de revancha Y es Es el número 10 Número ganadores en doble revancha Señores, en la noche de hoy son 18 5 8 31 23 Y Bolo Cash número 10 Muchísimas felicidades a todos esos ganadores De los sorteos de la noche de hoy